a recibir y vamos a saludar ya a Lander Martínez que está con nosotros, secretario general de Podemos-Euskadi, Podemos-Faldubú y portavoz del Carrequín Podemos. Lander Martínez, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal, un... Bueno, le decía yo antes en broma que qué tal sienta esto de estar en el gobierno, <risa> por aquello de lo que toca por Unidas Podemos. Bueno, pues es una nueva fase, una nueva fase para, para Unidas Podemos en, en el Estado que nos permite sacar adelante muchas de aquellas medidas que, que llevamos tratando de sacar adelante o de que llevamos demandando y predicando pues desde que, que llegamos a la política prácticamente, ¿no? Eh, es sorprendente ¿no? que en seis años una fuerza política haya sido capaz de llegar al gobierno, pero también que estamos demostrando ya desde el primer momento que se pueden generar cambios. Bueno, yo creo que esta semana eh, la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, encima con, con el diálogo social como como eh, pata central de este, de este proceso, ha sido una demostración de los avances que se pueden hacer con voluntad política y, y con buena gestión. Y, y bueno, pues yo creo que nos esperan unos años muy interesantes si, si somos capaces de, de aprovechar lo máximo posible nuestro papel en el gobierno, que creo que vamos a hacerlo. Pasa o que sabe que van a poner la lupa, ¿no? Es cierto que han empezado sí. bien con lo del salario mínimo, pero la lupa va a estar encima, claro, y las exigencias van a ser máximas. Bueno, la lupa tiene que estar encima. Si nosotros entendemos que somos el gobierno, entendemos que tenemos que ser eh, vigilados, entendemos que tenemos que ser cuestionados, entendemos que las demandas tienen eh, que ponerse encima de la mesa y, y obligarnos a ir más allá de, de lo que podamos eh, acordar con el Partido Socialista y, y empujar a un gobierno eh, allá donde los partidos políticos a veces no pueden llegar. Mientras sea por eso, mientras sea por control democrático al gobierno, o por impulso de medidas, o por demandas ciudadanas, pues eh, nosotros entendemos que el papel de la sociedad es ese. Otra cosa es que haya quien, eh, bueno pues como ciertos medios de comunicación o, o como ciertos partidos políticos en concreto, quien lo que pretenda estorpedear y bloquear cualquier avance que, que vaya a tener eh, y que se vaya a dar en el Estado y, y tratar de tumbar cualquier medida que, que el gobierno traiga adelante, si no es políticamente... Judicialmente, Eso ya es simplemente no saber de qué va la democracia. Bueno, eh, por ejemplo, la semana que viene tenemos convocada una huelga general aquí en, en Euskadi. Una huelga general convocada por los sindicatos en la ILAB y por por apoyada por parte del colectivo de pensionistas y demás. Eh, ¿Usted cree que hay razones para una huelga general? Yo creo que hay... Eh, las demandas que, que se plantean por parte de, de, de la ILAB y de los colectivos son, son demandas que nosotros eh, compartimos, incluso que hacemos nuestras. e Incluso son demandas muchas que están eh, presentes en ese programa de gobierno, porque la mayoría de las cuestiones eh, de las que se habla en esta huelga son cuestiones que son de competencia estatal, aunque es verdad que, que hay otro tipo de, de cuestiones que se plantean. Eh... Pero nosotros consideramos que precisamente por eso eh, el gobierno estatal merece un margen de confianza. Lleva apenas eh, dos semanas eh, funcionando y ese gobierno ha sido capaz de eh, revalorizar las pensiones al IPC, ha sido capaz de subir el salario mínimo interprofesional, ha sido capaz de convocar la emergencia climática con 100 medidas encima de la mesa y, y creo que que, bueno, pues que, que merece un margen de confianza antes de, de paralizar ¿no? el país eh, mediante una huelga general, lo cual eh, no quita que desde que, que el respeto a los movimientos sociales eh, y a los sindicatos, pues cada uno se moviliza como quiere y cuando quiere. pero bueno eh, sumado a eso también me preocuparía que se hiciera una utilización preelectoral de, de esta huelga ¿no? en, en, en un momento muy concreto en el que tenemos el gobierno más progresista de Europa en el Estado y podría llevarnos a conseguir muchos logros ¿Tiene la impresión de que esta huelga fue convocada en un escenario distinto al que se ha producido ahora? Es decir, que es una huelga previa a la configuración de un gobierno como hay en estos momentos Bueno, sabemos que es una, una movilización bastante previa a, a lo que se a lo que se plantea y a y el resultado que ha habido del proceso democrático en estos momentos ¿no? y, y que probablemente eh, en su momento nadie imaginase eh, que llegaríamos a tener un gobierno que en un mes consiguiera las cosas que ha conseguido este gobierno o que plantease la llegada al salario mínimo interprofesional, 1.200 euros en, en cuatro años, por ejemplo. no eh, Claro, pues los análisis hay que hacerlos en su contexto y, y los análisis hay que hacerlos en base a, a cuáles son las medidas políticas que se quieren impulsar. Y cuando esas medidas políticas están en el programa de gobierno, pues eh, quizás eh, lo más positivo sería... Eh, Impulsar a ese gobierno de manera positiva, eh, demandarle cuestiones, obviamente, porque hay que demandarle cuestiones siempre, hacerle ir más allá, pero también eh, darle un margen de confianza. Eh, sobre todo cuando hay una parte de, de las organizaciones políticas que van a hacer todo lo posible para hacer que el gobierno esté ahí. Eh, una de las reivindicaciones, y al principio era prácticamente la inicial, eh, también eh, por la que se motivado esta huelga, era por las reivindicaciones de los propios pensionistas, sí. que están pidiendo pues una pensión mínima de 1.080 euros. ¿Están de acuerdo en, ustedes con, con esa solicitud? Bueno, yo creo que se corresponde con la realidad social que hay que hay en Euskadi, es decir, y con el, el nivel salarial que, que, que tenemos aquí, pero, eh, también es verdad que el debate es más profundo que, que esto, ¿no? Es decir, estamos hablando, eh, no solo de que hay que revalorizar las pensiones al IPC, estamos hablando, de, hay que derogar el factor de sostenibilidad, estamos ahí que de, eh, hablando de que hay que reformar el propio sistema de pensiones para que no deje nadie de atrás, adaptándolo a una nueva realidad social, a una nueva realidad democrática, de, demográfica, perdón, a una, eh, bueno pues a unas perspectivas sociales de futuro que, que, que, que bueno que en el siglo XXI las cosas cambian eh, rapidísimo eh, la pirámide eh, demográfica eh, está invertida bueno en fin pues eh, tenemos un montón de factores económicos y sociales que hay que tener en cuenta para una reforma eh, necesaria por lo tanto eh, yo creo que, que a día de hoy los objetivos marcados por el Gobierno del Estado son objetivos que se podrían corresponder perfectamente con las demandas que tienen los pensionistas aquí. También es verdad que a mí me duele ver a un movimiento pensionistas dividido cuando precisamente algo nos han, algo nos han demostrado los las pensionistas es su capacidad de movilización lunes a lunes para reivindicar eh, algo que, que es eh, más justo que, que ninguna de las reivindicaciones, que es que puedan tener una pensión digna después de, de sacrificar eh, muchas horas de su vida durante más de 40 años. ...y que además no es solo una reivindicación que, que sirva para las personas que a día de hoy se están manifestando... ...sino que es una reivindicación que sirve para eh, cualquier generación futura, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues a mí me gustaría que, que no hubiera ningún tipo de, de división dolorosa en ese movimiento... Y creo que, que hay ciertos eh, movimientos que se están dando ahora que, que la están provocando. Eh, políticamente hablando y dentro de la propia organización, eh, dentro de Unidas Podemos hay que dar muchas explicaciones por aquello de que han apoyado, por ejemplo, los presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, explicaciones siempre hay que dar. También es verdad que es un sello de identidad nuestro y tratamos de ser lo más transparente posibles con... Con, bueno, con nuestros votantes, con la ciudadanía y con nuestros militantes también. Pero creo que se ha entendido muy bien eh, por parte de, bueno, puedo hablar de, desde luego por parte de la organización, pero también creo que por parte, que era una demanda de la sociedad vasca en particular, que estamos en una época de diálogo y que estamos en una época de, de grandes acuerdos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que... Con los acuerdos hemos vuelto a tener acuerdos esta semana pasada, ¿no? presupuestarios, en Irún, tal y, y yo creo que, que hay una voluntad mayoritaria eh, tanto de, de, de la sociedad y de, y de la ciudadanía como de, de algunos partidos políticos de avanzar, ¿no? de ponerse en el plano de hacer avanzar eh, al país de acordar entre diferentes y no de estar en el bloqueo y yo creo que cualquier avance en ese sentido, sabiendo que tenemos que llegar mucho más allá siempre eh, es aplaudido por, por la ciudadanía vasca y es entendido por la ciudadanía vasca, han sido cuatro años muy complejos políticamente, han sido cuatro años de inestabilidad política, han sido cuatro años eh, de cuatro elecciones generales eh, han sido una prórroga presupuestaria en Euskadi, de unos presupuestos aprobados con el Partido Popular. Eh, es decir, han sido muchos elementos que han hecho que incluso la ciudadanía llega a pensar que la política puede ser un problema. Y nosotros tenemos que evitar a toda costa eso. Nosotros tenemos que, que hacer todo lo posible para que la gente identifique la política con las soluciones y para que eh, identifique la política con aquello que le permite mejorar eh, su vida en el día a día. Y desde luego es ahí donde, donde el Carrequín Podemos trata de, de centrarse y de trabajar. En algún momento de las conversaciones que han mantenido con el Partido Ciudadanista Vasco ha salido la idea del intercambio, es decir, eso de apoyar un gobierno en Madrid o el negociar unos presupuestos aquí. Y la verdad es que por parte de ellos también hemos sido bastante respetuosos con esa con esa parte, empezando por el hecho de que nuestro diálogo presupuestario empezó antes siquiera de que se supiera que iba a haber eh, una nueva convocatoria de elecciones, eh, pero eh, solo hemos hablado una vez de ello y fue para decir eh, ...no podemos dejarnos influenciar por lo que pase fuera de aquí. Es decir, si hacemos el trabajo, lo tenemos que hacer aquí, tiene que ver con cómo llegamos a un acuerdo que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía vasca. De todas formas se han aprobado los presupuestos, pero estamos ya prácticamente a las puertas de una campaña electoral, ¿no? Porque probablemente, hombre, está en manos del Dendakari el tomar la decisión de cuándo será. Pero atisba que antes del verano estaremos en, en campaña electoral. ¿Estaremos ya metidos en elecciones? Yo creo que es una posibilidad bastante realista. Eh, a mí me gustaría disponer de más tiempo... Para, para poder sacar más leyes, porque la verdad es que tenemos una producción legislativa legislativa notablemente pobre en esta legislatura. Eh, son muchas las leyes que se van a quedar a medias, muchas las que se van a quedar en el tintero y, y pese a que el gobierno vaya a tratar de darse prisa seguramente en sacar eh, más de una ley que, que mejore su producción legislativa, eh, las importantes se van a quedar fuera. Es no habrá grandes reformas en, este, en esta legislatura y, y es significativo que... Que sería significativo que se sacasen una serie de leyes en los últimos dos o tres meses de la legislatura. ¿no? Creo que eso denota también el, el, el ritmo e incluso el escenario de, de bloqueo que ha tenido el Parlamento vasco durante, durante un tiempo largo. Sí, porque claro, bueno, estamos hablando, algunas cosas más o menos podíamos intuir que podían quedarse estancadas, ¿no? El nuevo estatus, por ejemplo, las discusiones sobre la ponencia de autogobierno. Eso prácticamente se puede decir que está paralizado. Porque a buen puerto no van a llegar con tan poco tiempo. Bueno, ese, ese es uno de los grandes problemas, yo creo que el diagnóstico general, ¿no? El estancamiento. Es decir, eh, estamos hablando de, de, de, un, de un país que quiere avanzar, de un país que, que necesita a al reto del siglo XXI, de, de una ciudadanía que es innovadora, que, que, que piensa en, en ir más allá y no podemos permitir eh, que, que, que, decir, que los gobiernos que la dirigen... Eh, impriman un paso lento a la política que nos lleven a, a un estancamiento ¿no? y bueno pues la, la verdad es que la ponencia de autogobierno es bastante representativo de esto porque porque ya son dos legislaturas yo yo creo que se han hecho avances ¿eh? yo creo que, que quizás no todo lo suficiente es verdad que no vamos a alcanzar una solución a, a la actualización del estatuto eh, en la legislatura actual pero bueno creo que hay una base de acuerdo amplio, una base que además es sólida en ciertos elementos, como puede ser la, la protección o blindaje de los derechos sociales, que avanza por lo menos en el diálogo al respecto de la cuestión territorial, aporta diferentes opciones, aporta diferentes fórmulas, eh, hay bastante acuerdo en la forma en la que se tiene que relacionar Euskadi con el Estado español, bueno, en fin. Eh. Eh, yo creo que que tiene una serie de elementos que, que nos permitirían poder empezar a trabajar en una nueva ley estatutaria eh, de manera bastante honesta y natural. Eso seguramente, pues, si de ella una vez se constituya un nuevo parlamento, eh, pero creo que ahí también el papel que ha jugado el Carrequín Podemos ha sido central para desbloquear un debate que estaba absolutamente bloqueado y empantanado, eh, y que, bueno, pues que ahora por lo menos tiene un texto base a través del cual se puede trabajar una ley, ¿no? Y yo creo que eso, pues más lento de lo que nos gustaría, pero es un avance. Bueno, que las diferencias todavía siguen siendo notables. ¿no? El derecho a decidir, sí, por ejemplo, claro. es un elemento que por ahora parece insalvable a la hora de, de mantener las Es un elemento complejo. Es un elemento complejo y que es verdad que, que bueno que tiene un digamos un, un apoyo el concepto, un apoyo mayoritario a nivel parlamentario. Es verdad que luego existen matices dentro de quien, de quien plantea el, el derecho a decidir, eh, pero bueno, pues ahí nos toca hacer un esfuerzo amplio, eh, quizás un espacio paralelo propio para debatir solo esta cuestión, que nos que ayude a encontrar una fórmula eh, correcta para, y aceptable, para, por lo menos para una mayoría eh, plural de, de partidos políticos. Yo creo que nosotros hicimos una propuesta bastante interesante, ¿no? que hablaba de... De, de la bueno de, de expresar la voluntad democrática eh, de la ciudadanía vasca y yo creo que, que eso es una fórmula que permitiría a la ciudadanía vasca decidir sobre eh, de qué forma quiere quiere relacionarse o qué o qué avances quiere dar en, en materia territorial eh, sin, sin contraponerse a la constitución, sin contraponerse a ningún tipo de legalidad y que debería ser incluso aceptable por parte del Partido Socialista ¿no? que que yo creo que ya le toca dar un pasito más allá en en, en esto que, que hablan del federalismo y, y entender que que bueno, pues que si realmente ese es su modelo de Estado, tienen que empezar a entender los diferentes territorios como, bueno, pues como más autónomos y con más necesidades de, de, de relación territorial. Sí, lo que pasa es que luego hay otras circunstancias ¿no? que rodean aquí todo lo que hay en el ámbito político. Ayer mismo se pudo visibilizar, ¿no? En el, en el viejísimo quinto Aniversario, en la exposición sí. que se inauguraba con uh -huh. respecto al asesinato de Gregorio Ordóñez. Vemos todavía que hay. Muchas cuestiones sobre la mesa, muchas heridas abiertas. ¿no? Se criticaba, por ejemplo, la decisión del propio gobierno eh, del gobierno de haber dado, del gobierno vasco de haber dado pasos en torno a la solicitud de, del fin de la dispersión, del acercamiento de los presos y demás. ¿no? Hay cuestiones todavía de heridas se, abiertas. Se, se criticaba muchas, por. ¿no? Hay heridas abiertas, obviamente. Se criticaba por parte de. También, yo creo que hay que ser justos y, y por parte de un sector muy concreto que ha decidido que, que no quiere dar avances. Eh, en, al en Popular, convivencia. ¿no? Me refiero al Partido Popular y, y, y yo no voy a juzgar al Partido Popular Vasco al completo porque creo que hay voces plurales y diferentes perspectivas dentro del Partido Popular Vasco en esto. Creo que tiene más que ver con el Partido Popular de Madrid, creo que tiene más que ver con quien incluso saca réditos políticos de, de ciertas cuestiones. no Yo creo que en Euskadi tenemos una voluntad clara de construir convivencia, de reparación, de justicia, de verdad de reconocer que asesinatos como el de Gregorio Ordóñez que se que se recordaba ayer eh, están absolutamente injustificados fueron injustos fuera de lugar en una sociedad eh, y que y que eliminar al, al adversario político no, nunca nunca nunca puede ser eh, un, un, una estrategia política es decir eh, está más allá de cualquier estándar ético y que, y que partiendo de esa, de esa base eh, entendemos que cualquier paso que se dé en mejorar en convivencia es positivo y evidentemente pues también el acercamiento a las personas privadas eh, de libertad eh, es un paso positivo, es un paso eh, que... Que, bueno, que elimina una situación injusta en la que viven estas personas porque porque están lejos de sus familias, porque eh, están lejos de sus rugas de arraigo social, porque se dificulta su reinserción y porque se castiga a sus familias. no Entonces eh, yo creo que, que ya es un momento en el que toca elegir. Sí, o se está con el avance, y se está con la convivencia, se está con la reparación de cualquier herida y se está con, obviamente, el reconocimiento a las víctimas del, del terrorismo de ETA. O, o bueno, os está en el bloqueo y, y en, el, el, en los hace 30 o 40 años. Y en, y en no tratar de, de construir eh, puentes necesarios en esta sociedad. Sí, lo pasa que he mencionado precisamente eso, ¿no? Menciona el Partido Popular en Madrid, fundamentalmente, como bueno pues como una especie de ariete, ¿no? Claro, pero hay muchas cuestiones que ahora mismo se ponen en cuestión, partidos independentistas, secesionistas, todo todo el movimiento que acaba esto judicializado. Pues seguro que va a acabar todo judicializado. Bueno, no, claro. es, no es nuevo, ¿no? Decir, no, no en no su día bonito. incluso Vox también planteó ilegalizarnos a nosotros. Es decir, que no sé... ¿Por qué? Pero, porque así lo consideraban. Eh, pero sí, estamos en un tiempo, diría de, de, de, de, incluso, de barbaridades políticas ¿no? de, en la que se plantean eh, ilegalizaciones de proyectos de partidos políticos porque representan una serie de proyectos. Nosotros siempre hemos defendido que todo proyecto debe tener su cauce democrático para ser llevado a cabo y lo vamos a defender frente a quienes eh, les gustaría eh, que solo fueran ellos, ¿no? el partido único, les gustaría ser el partido único del, del país, eh, pero, y además defenderemos eh, con capa y espada la democracia y defenderemos eh, la política para la solución de problemas, de conflictos y para, y para avanzar. Eh, Luego hay quien, como, como ha dicho usted perfectamente, eh, quiere utilizar a los jueces, quiere utilizar cualquier tipo de mecanismo legal, punitivo, penal, para impedir que los proyectos políticos se lleven adelante. Pero bueno, pues eh, ahí se demuestra eh, cuál es la cultura política y cuál es la concepción de la democracia que tienen una serie de partidos. En este caso, Partido Popular y Vox, y bueno, pues Ciudadanos también en menor medida, que a día de hoy no pintan mucho. Pero. Eh, yo creo que, que eso tiene que ser un algo que nos haga ser sólidos frente a cualquier tipo de, de judicialización de la política y que nos haga ya dejar de una vez por todas eso a un lado y avanzar en, en diálogo, en política y en soluciones materiales. Y soluciones materiales que van a llegar a las vidas de las personas y soluciones materiales que van a llegar a los bolsillos de las personas. Y mientras tanto, pues bueno, pues si quieren gritar y si quieren ladrar y si quieren estar... Eh, tratando de, de, de torpedear todas aquellas medidas que van a mejorar la vida de las personas, pues demostrarán que ni son demócratas ni quieren... Que, que las personas hagan adelante. Eh, me quedaba una, una cuestión también. Uh -huh. Tenía una, una duda con respecto. El otro día eh, ustedes firmaron un acuerdo, el concejal de su partido, sí. en, en el Ayuntamiento de Irún. Y, y habló después el concejal también de que se, se podían explorar nuevas posibilidades. ¿A qué se refería? ¿A que hay posibilidades de que en un futuro haya, no sé, conformación de gobiernos de izquierda, su unidad de la izquierda aquí en Euskadi? Bueno, nosotros siempre hemos defendido ese tipo de, de proyecto, ¿no? Y que las fuerzas políticas de izquierdas eh, te, tenemos un papel, te, tenemos una mayoría parlamentaria y en su día pudimos habernos puesto de acuerdo para, para plantear algo que las de izquierdas. Creo que eh, quedando pasos. Eh, bueno, pues lo de Irún puede ser, es un, un caso interesante en el cual eh, tres fuerzas progresistas de, de, de corte diferente también en ciertas cuestiones, diferente. Eh, bastante diferente, ¿no? Eh, nos hemos puesto de acuerdo. También me gustaría resaltar que seguramente si, si Podemos no hubiera estado ahí en medio, esto igual no habría sucedido, ¿no? Y, y no habríamos tenido un acuerdo de izquierdas en el Ayuntamiento de Irún. Por lo tanto, pues... Eh, tomémoslo como una experiencia eh, que nos puede servir de ejemplo y que, y que bueno, que, que veremos si en un momento dado se puede trasladar a otros lugares o no. Desde luego, si hay que hacer esfuerzos para ello, pues, pues el Carrequín Podemos va a estar ahí. Pues Lander Martínez, eh, portavoz del Carrequín Podemos, secretario general de Podemos Aldugú, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Muy bien, Carrecasco. Que tenga un buen día. Gracias,